Eh, Sergio, ¿dónde estás? Ah. ¿Estoy? En el tío de la comida Vale. Mira cómo se crea el libro. Con, con papel y... Ah, con, eh, con Pero... pluma y con madera. ¿Qué dice Con cuero. Con... Yo creo. Es que lo no sabe. Es el... Con... ¡Eh! De las cacas. La caca es algo para jugar, para... Eh, a hacer buena vaya. la cacota <risa> Ay, que me queda La cacota es lo oh, mejor. Oh, déjame salir Pero para que sea más buena está hecha <risa> la caca La caca, caca La cacota La caca... ¿Pero qué? ¿Pero por la ¡Que me... la Me encuentro con la masas Espera A mí la calabazas Aquí, mira... Sí, bueno, voy a dejar una ahí si de su no. te da. Mira, eso es una. Tú desurerás. ¿Tú quieres una calabaza? Sí, Yo sí, sí, sí, yo sí, yo sí. Una para hace. cada uno, ¿vale? Eso. Entonces comes. Bueno, es que en la calabaza puedes hacer un pastel, Antonio. Pero es con muchos ingredientes, ¿eh? ¿Y, y cómo de, de ingredientes? Algunos. Hasta en la ¡Te voy a asesinar! Soy el cazacerdo y el casa animales, claro, porque yo cazo animales. ¿Serás? Toma. Oh, eh. Es que tienes hambre. ¿Y cómo se quiere las calabazas? Te voy a dar otro. ¿Y cómo se quiere esto? ¿Lo ves? ¡Ah, no! ¡Que es una tarta de calabaza! Ah, ah, vale. ¡Con la calabaza, azúcar y un huevo! ¿Y, y, y cómo se queda el azúcar? El azúcar es que te lo da cuando matas a, a un creeper y puedes hacer el azúcar. Con solo una de pólvora te, te puedes hacer el azúcar. Pero como pero como pero pero con la pólvora y ¿qué más? Sí. Con la pólvora y, y una cosa más, pero no me acuerdo. Ah, qué bien. Yo estoy tranquilamente comiéndome esto. La naturaleza, hijo. Porque nomás que se pelean por la naturaleza. ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! pero verás. Si vale, ya paro. ¡Pero, ¿por qué no se puede comer?! La calabaza. y que con ella vamos a ver una vez? no y se queda una vida se va yo me dejo en el inventario la calabaza no no no no no, no. Que te he salvado por los pelos. ¡Que te he salvado por los pelos! parece que esto es eh, el Pele... mal peor y qué hora es pelea entre vecinos. muah muah muah me ruido! ¡qué ruido! ¡No! Me caché en la mar, tío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Si yo no hice eso? Me capo por mis pelos porque el chiriquito. El chiriquito. El chiriquito. El chiriquito. Y hizo el pastelito? ¡Eh! ¡Puedo hacer puestas! ¡Puestas! Con seis de madera ¡Adiósame! ¡¿Adiósame! ayúdame ayúdame me escondo tania <ríe> no no no no no no no no no no mami, no, no, uh, no, mami, no no no no no no no una no ¡Ahí viene ah. Eh, eh, la puerta! ¡Una puerta! ¡Yo también quiero la puerta! ¡Una leve tú! ¡Bien! ¡Tengo una puerta! Y ahora a pelear. No, yo no quiero que no quiero pelear. ¡Ah, sí! ¡Sergio! Ah. ¡Sergio! Yo estoy ocupado. <risa> a mi calabaza. ¿Pero qué ¿Serás? sea! He ganado, he ganado la batalla el Creeper, tonto Sí, sí, sí, la pólvora lo necesito tierra aquí tierra, la tierra, la tierra. ¡Y por la un cerdo, cerdo, cerdo, cerdo! Otro Creeper, ¿en serio? ¡Vaya! Con los Creepers Oye, hay comida en algún sitio que yo tengo hambre. Y yo... ¡No, no. Mala, Es que yo tengo comida ya. Ah, pues solo uno de hambre yo tengo. La, la tengo. Pero no basta. Ahora, ahora es que mira? no, mira. Una de hambre y Pero ya está. no basta. ¡Que yo no te pego más! Hay, que ver, chicos, esto... La puerta mágica, mágica, mágica. ¡Mágica, mágica, <ríe> mágica! Ay, que me he caído. Ah, ¿quién? ¿Quién la por ¿Tú? Eh, ¡Yo! Yo, yo, yo. Bueno... En verdad... ¡Eh! ¡Mi puerta! ¡Mira, ¿Eh? tienes ¿Tú le he pegado! ¡Le he pegado yo! ¿En serio serás tonto? ¡Eh, bueno, pues! ¡A, a Antonio! ¡Y ahora pelear con el Antonio! ¡Hola! no, no! no, no. ¡Pero ¡Adiós! ¿no? Que ¡Tú tienes mi puerta, Que Yo no lo tenía, la ves tienes dos. Ahora sí. ¡Ay, no! Tira la madera! Escóndete Escóndete Escóndete ¡Escúchate, aquí ¿Dónde está Antonio? Semilla, de la familia ¡Semilla! ¡Espera Semilla. de luchar! ¡Mira de la familia de la familia de la más oh dios mío chaval la familia de la familia de ¡Salta! ¿Dónde está? No, queda igual, no. que no. ¡Oh, eh. Bueno, ah, es que necesito madera. Bueno, Antonio, pues, chicos. chicos? Eh, Antonio, pólvora para ti. Ahí tienes, ahí no. ¡Ah! Son palos. Ahí tienes pólvora. Eh, ¿Dónde? ¡Eh, no? ¿Eh? ¡Te la he la ría! ¡Pero por qué me no, no te ¡No, yo tengo ¡Yo tenía un hambre que tengo! ¡Hola! ¡Yo tenía un hambre que tengo! ¡Ja, <risas> yo tenía un hambre que tengo! Tengo. Una, una, ¡Ah! tengo y tengo una manía que de... no, que no me dejas de pegar ¡Ah! te mato te mato, tengo una carne de podría bueno, en eh... ¡Ah, serio o sea, es? que me crea por la madera me caché la la ahora ahora ¡eh! ¡A dos moni! tú eh. me quitas la pólvora, ¿no? eh a ver ya tengo a tu madre bien no ¡Pégale! no ¿Qué has hecho? ¿Me no a no no no ¡Tú! ¿Serio? ¿Que te va a, matar un zombi. a no no que no cae. ¿Qué? ¿Alguien me no no no un no no bueno no no no esto. Anda, que estás ahí. Pelea. Al menos no tenemos nada. ¿Somos animales? querías eh, la madera? Sí Te construyo... bueno. Me... Uy, le quedaba tres ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bueno! ¿En cuando vas a coger tu juguete? ¡Quién gana! ¡Ja! <risa> ¡No voy yo! ¡No yo voy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y ¡Ya, que me mata? ¡No! ¡No! tío! ¡No! ¡Ostras! que! ¡Cállale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no ¡Ah! ¡Ah! corre corre no, no! ¡Corre! ¡No, corre no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No quiero ¡Ah! solo! Corro, según, nunca, nunca, no, no, no, no, no. Pero no. ¿dónde estás tú? ¡Sí! ¡El esqueleto! ¡El Pero no es la casa ¿Por qué hay tantas flechas? Aquí estos trucos se 2. ¡Esta, Un, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí, tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Otra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Eh! ¡Mete la esquina! ¡Es el fin del mundo! ¡Vete! Uno, que me, que me sí me pueda atacar. ¿Qué que necesito! Yo... ¡Ah! Anda, que me quede una vida. ¡Que alguien me ayude! ¿Dónde estáis todos? Sí, sí. Esa, esa... Esa sí que la ha matado. ¡Tío, pero ¿dónde estáis? ¡Yo que ¡No, sé. yo, tío! Yo que no sé, era al principio. ¿Dónde todavía está el... ¡Eh, no! un zombie se ha ido el esqueleto pero hay un zombie ¿Cómo ahora ¿cómo serás esqueleto? ostras hay 10 zombies 10 zombies no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo yo me voy pero a como cómo será no puedo, no ¿Cuál? es que no puedo con 10 zombies tío no puedo, no puedo hazme los 10 zombies a ver, mira tío a ver veloz 10 zombies no que, eh, es que ¿qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no! ¡Que puedo ver bajo tierra! ¡Puedo ver bajo tierra! Vale. Bueno! bueno y mira lo que hay ahí. Unos bueno, de nos Bueno pues chicos. Bueno pues chicos, bueno, os espero que os haga gustado un montón el video. ¿Qué día? dice? Pero si no. todavía no lo vamos a dejar. sé ¿De cuánto lo vamos a dejar? <ríe> ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Secreto! ¡Secreto! ¿Qué está pasando en el Dios? mundo? Dios. ¡Pero qué está oh. pasando al mundo! ¡Secretito! Mira, el agua está flotando! ¿What? ¿Pero qué le pasa al mundo, chaval? El mundo es súper extraño. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué! persigue! Mira. Vale, bueno pues chicas, ¿Eh, hay algo aquí te voy a matar a Antoño chicos A ver ah, No, oh, oh, oh, eh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mira oh, mi pantalla mi Aquí gripe Mira, todos miran mi pantalla Vale Estoy en es el fin del mundo Espera Ryan, que te muevan corto Tigúa es... Que está muy corto, espera Vale, ¿qué quieres? Esto a no te mata se queda bugueados Es verdad, se quedan bugueados ¡Pepá, listo, ostia! ¿Qué es esto? ¡Epa! ¡Antonio es el mismo! No, de no Toma! ¡El líder está mal! ¡Pilla, pilla, Antonio! ¡Pilla, pilla! No te enfada conmigo tío! que el no se mueve. Sí, pero que le pasa a esto. Bueno, pues chicos, voy a matar otra vez a la tuya. Es que soy más pro que él, tío. ¡El Enderman, <ríe> Ender, el Enderman ha vuelto! ¡Aquí! ¡No ves! Sí, ¿por, ¿Por qué no me Venga, pasa? Eh. No sé por qué no te recordará. No. ¡Ah! te recordado! ¡Te has ahora de quién eres! como ¡Que se está matando! ¡Eh! ¡Y te... ¡La batalla! ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Eh? ¡Oh no! ¡Ahora sí que tengo que huir! ¡No! ¡Tía! ¡Te ha pillado la araña! ¡Jolina! ¡Alguien tiene un mapa, tío! ¡El Letterman! No. ¡Eh! Hey. ¡Qué nombre! ¡Espera! ¡Mira para allá, Antonio! ¡No! ¡Para atrás, para atrás! Para. ¡Mira para allá! ¡Ah, no, que día, se la vea antes ¡Es el Enderman! ¡Estoy perdido. perdido! ¿Dónde está el Slenderman? Que. ¡No! ¿Dónde estoy yo? ¡Que tengo tres! ¡Es ¡Mira estoy cuánto perdido. hambre tengo! ¡Oh! ¡Un aldeano endiano quita! ¡Dos aldeanos! ¡Quita! Ah, ¡Por aquí! No, ¡No, no, no! ¡Yo no puedo correr! ¡Por aquí debe de haber dos! ¡Por aquí debe salve. Salve. ¿Por qué? Por aquí debe de ver. Por aquí debe de ver. Es oh, que no sé, chaval! ¡Vamos, chicos! Espera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Quillot, dónde vas? ¡Ahí te matas! ¡Tío, está de oro! ¡Tío, que hay muchos zombies de oro! Va a correr. Venga ya tío, yo, yo no quiero perder mi madera. Madera. Ay, ¡Ay, ay, Sí, no ¿Sí? ¿usted? ¿Sí? De ¿Sí? de, ¿Sí? No puedo. ¡Penetra ¿Sí? de ¿Sí? ¿Sí? la ¡Penetra más! no, no, no más! enfadado ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh, Yo ¡Estoy cerca de vosotros! Mira estoy en el lago este de... estoy en el principio donde morimos siempre... ¡Antonio! ¿Qué? ¡Estoy aquí! ¡Estoy ¿Qué? aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡¿Dónde estás? ¡De verdad! ¡Eh! No me pegues. Antonio que estoy aquí Que nadie me pegue que tengo uno de vida y y ostras mira la de hambre que tengo espérate mira. espérate serio muere -es no. Eh, no no no no bueno al menos no parezco aquí pero que nadie me ha cogido mis cosas vale alguien vale. me mata espérate vale. así no. ¡Oh! Oh, no, no, no ostras sí mi cosa bien yo tengo todo de nuevo no, no, en sí, el sí. Enderman? sí sí sí no no no no sí. Lo tengo todo en mi inventario chave y comida? ¡Vaya! Sí, sí, sí, sí. ¡Hace y, ta y también torón, torón! <ríe> ah, el... está ¡Es está en el, no el otro man tan me recuerda tan el otro recuerda bueno el otro man no me mío! ¡Es sí que me recuerda recuerda eh. sí ¡Al agua! No, que no no no no no no no no no tú vete tú vete. ¡Vete ¡Oh! ¡Qué Antonio te no la cámara no que sí vete vete vete no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no de Sergio la no o no no la no no no que suele el Lenderman. el o no no oh no no no no no no no no no no no no no no no no no no hola, no no no no no no no serás. no no no no no no no serás, no no no no ¿En serio? que te estás viendo de mí? ¿Por la caída que he hecho? ¿Serio? ¿No? ¿Serio? Eh, eh, eh, ¿Me creo por esta madera, porfa? <risa> ¡Oh! ¿Serio? Sí. Eh, ¿Me creas creado esta madera, porfa? ¡Ostras! ¡Qué leyenda, hermano! ¡Que me pego un susto! 41, ¡Que estaba ahí! ¡Toma, me he creado esta madera, hermano! ¿eh? ¡¿Y una leyenda, hermano?! Pero si está eh, no Entonces, ¿dónde está el Lenderman? Pero ¿habéis okay. visto un en Lenderman? Eh, eh. Yo no. Eh, yo qué sé. Pero si Pero si estaba casi ya está, aquí. Ya está. No si estaba casi aquí. Bueno. Sí, no, es el Enderman. ¡Tío! ¡El Lenderman! ¿Eh? ¡Alguien! ¡Oh! Oh my god, Antonio, ¿dónde estás? Por favor, dímelo, que, que ya con una de lana pueda ser mi cama. Yo estoy aquí. ¡Oveja! ¡Oveja! ¡Hola, Caleón! ¡Hola, Caleón! ¡Eh, hola. no me pegues! Toda la oveja para mí. ¡Oye! ¡No! ¡Una para mí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La oveja! ¡Ah, mira allí! ¡No! ¡Esa es para mí! No, que no ya está, Solitar. ya está. Aquí, subiendo, escalando. Aquí. Dame una. Vale. Amiga, eres mi amiga. Pero que es dónde está. ¡Ay, anda mal! Pero, pero que quiero ver dónde llega. Mi camita ya la. Ya te tengo mi camita. Ahí ¡Mi tiene. camita! ¡Sergio! ¡No que lo has he hecho madera, por favor! espera eh, antes qué antes quítate quítate quítate chala este pis porfa vale valú qué haces no. bueno pues ah oh, es que me pica un montonazo dormir dormir 25, dormir bueno. no que no me deja ah. ey eh, yo tenía eso oh. eh, espera eh, quítate ey eh, eh, Antonio pues, es que... mira no. te doy no en serio no lo quieres eh, sí, sí, sí. Enderman. Pero ¿dónde está el, el vicioso Slenderman? Tiene donde estaba el. Ahí tiene tu sí. madera. Ahí ve. ¿Eh? Super sí, no, sí, me... Mario Waters. ¡No! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Me tienes que pegar o qué? ¡Pégame! ¡Pégame! Es para, gratis, para, o todo no. No. ¡Sí! Bueno, pues chicos, os espero que os haya gustado un montón el vídeo Suscribirse, campanita sí. eh, Espera, espera, a ti tengo una espada para vosotros Así no. que darle a like, suscribirse sí. a, eh, Y darle a la campanita para más apoyar el vídeo Vale, sí. Así que Así que, y si no les gusta este vídeo, en comentarios. Ahí me. ¿A ahí... comentarios? No, a no me gusta. Si, si no te gusta este vídeo y no me digas esas cosas. No. Pero comentarios es lo mismo. No. Bueno, chicos. Eh. Bueno, pues chicos, espérate. Bueno, os lo voy a explicar en los comentarios. A ver, si no os gusta este vídeo, eh, eh, si no os gusta este vídeo, eh, eh, eh, es un mensaje que es que son los comentarios y no te gusta, todo eso. Así que. Lo repito, dadle like suscríbete, sí, campanita para más apoyar el vídeo y si no les gusta este vídeo de los comentarios adiós eh, espera eh, adiós aquí no sí vale. aquí no sí ahí adiós chicos adiós